En la mesa está el cargador. Mira, está que se mueve, parece. Debe estar a la altura de... Mira, ¿ves cómo se hace de forma circular? Porque si fuera una estrella no, claro, se, haría no se haría así. Claro, no se vería así. O parece mira, nave mira. tipo Starcraft. ¿Ves? ¡Ay, qué locazo! Mira, el otro está más arriba, el otro que está arriba de arriba, el del fondo ahí. Ay, ahí. Allá, allá, al fondo. al fondo. No, esa no. Esa mira, estrella no. sí se mueve. Esa estrella no. ¿Uy, está que se mueve? Sí, está que se mueve. Ahora sí se mueve, ahora sí se mueve. No nada que mirar. Mira, yo no estoy moviendo la filmadora. Está lleno de el mar, creo. Hasta el sur es eso. No sé, no. Yo no estoy moviendo la cámara, la filmadora yo no la estoy moviendo. La Parece un rombo, ¿no? si sí. un rombo, o sea, un círculo con Mire esquinas. Mire cómo se mueve. Rom con esquinas de forma de rombo. Wow. Wow, wow. Mira, está que desaparece. Está que desaparece? Entre entre, entre, entre las la nube. Nubes. Escucha, hace rato hubiese sido que grabemos con las luces rojas, porque como aparecieron las luces rojas, en sí. línea aparecieron. Sí, en línea, sí hizo. Hizo, sí, sí, no, no. Sí. Hizo tipo música electrónica cuando los sus, sus, sus lácteos. Agua, así, pero rojo. ¿Ah, sí? Sí. Mira, mira, mira. ¿Cómo se hizo, viste? No, no. Sí, sí, sí, sí. Pero... Mira, mira, mira, oh, mira, ¿cómo, mira ¿cómo se mira. hizo? ¿Se mira, Gracias